Buenos días equipo, en esta profesión tan peligrosa se suele decir que los amigos van y vienen pero los enemigos se acumulan, por eso nosotros como buenos profesionales deberemos implementarnos un buen sistema de autodefensa y por ello he decidido ir a hablar con un experto en seguridad personal, soy Menorca y soy detective privado, ¿me acompañáis? Ya estamos aquí en Taos University Valencia Donde vamos a hablar con Sergio Verdeguer Director de esta academia y experto en artes marciales Vamos allá Muy buenas ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en tu gimnasio. A vosotros. Eh, cuéntanos, ¿dirías que existe algún método express para aprender a defenderse? Vale, lo primero es que para nosotros la idea de defenderse es un concepto erróneo. ¿vale? No, no creemos en, en la defensa personal como tal, no creemos que funcione. Y si encima hablamos de métodos express, todavía peor. No creo que haya, por mucho que anuncie, no creo que haya ningún método express para... Para aprender a defenderse, creo que es una, una afirmación totalmente errónea y equivocada. Estoy bastante de acuerdo contigo, la verdad. Cuéntanos algo sobre tu trayectoria marcial: cómo te iniciaste, cuál ha sido tu evolución dentro de las artes marciales. Vale, yo empecé con 8 o 9 años en la escuela, haciendo, haciendo karate como la mayoría de niños aquí en España. Luego lo dejé porque realmente no, no tenía mucha afición para las artes marciales en aquel momento. Luego empecé haciendo Kung Fu en el colegio también. Así que es verdad que, que lo cogí con ganas, pero hubo una transición en la que tuvimos que dejarlo porque el grupo de niños era muy pequeño y el profesor se, se dejó, dejó estar la actividad. Y a los años, con 14 años, lo tomé las artes marciales con el Taekwondo. Y ahí es cuando me di cuenta, con 13, 14 años, que quería, que quería continuar, que era algo que me... Me apasionaba y quería continuar. Estuve muchos, muchos años en Taekwondo. Luego me pasé, bueno, continué la práctica del Taekwondo y, y el Hapkido, que era un sistema también coreano de defensa personal, bastante más completo, porque tenía siempre tenido inquietudes a, a nivel marcial. Y que el Taekwondo me aportaba muchas cosas, pero me faltaba algo. Compaginé con Cali, con algo de grappling, dulce en el suelo, con algo de MMA. Hasta que descubrí el Wing Chun. Siguí compaginando las clases de Hapkido. Soy maestro de Hapkido, estuve en Corea. Estuve entrenando muchísimos años por geografía europea, por Asia. Y cuando descubrí el Wing Chun, fue algo que me, me llamó realmente la atención. Estuve compaginando durante muchos años Hapkido y Wing Chun. Hasta que finalmente me dediqué ya prácticamente en exclusiva a Wing Chun por intentar conseguir el máximo nivel de, de eficiencia en ese sistema. Y estamos hablando alrededor de... 27 años, quizás, desde, de práctica continuada, cerca de 30 años de, de práctica prácticamente de día ¿Te es que ¿Has tocado un poco todas las artes marciales? Sí, he tocado bastantes cosas, algunas más profundamente, otras menos. Pero digamos que dentro del panorama marcial he tocado, he profundizado mucho en algunas, muy poquito en otras, pero sí que es verdad que tengo una visión bastante global de lo que son las artes marciales y cómo me, me pueden influir. ¿Por qué Wing Chun para la defensa personal? Vale, Wing Chun es un sistema de boxeo chino, sistema de los llamados de, como artes marciales tradicionales, del cual no me considero demasiado fan de las artes marciales tradicionales. Este linaje de Wing Chun en concreto es una línea un poco más, más moderna, adaptada a la época de, de hoy en día. Mantiene esa tradición del arte marcial, esa cosa que es, es atrayente para, para mucha gente. Me gusta mezclar esa, esa parte de tradición y efectividad. Para mí es importante que sea, que sea funcional, que, que sea eficiente. Y el Wing Chun se basa en, en principios estratégicos más que en técnicas. Entonces es un sistema, yo siempre lo digo, o lo amas o lo odias, no hay término medio. O te engancha el Wing Chun por cómo piensa, cómo es eficiencia, esa lógica en el combate, o posiblemente no, no estés muy de acuerdo cómo piensa el Wing Chun y, y te lo acabes dejando pronto. Pero eso, o lo amas o lo odias. ¿Y por qué recomendarías el Wing Chun para la defensa personal? Uh -huh. Wing Chun, ante todo, tiene una serie de características que deben ser así para que se pueda llamar Wing Chun. Entonces, hay gente que puede parecer que hace Wing Chun, pero no está haciendo Wing Chun porque no cumple los principios estratégicos. Aunque técnicamente pueda parecer Wing Chun, hay una estrategia detrás que no están cumpliendo. Entonces, para hacer un buen Wing Chun necesitas una parte estratégica, una parte técnica, una parte física y una parte de combate. Entonces el Winchun Chun, esa parte estratégica, de, de, lo primero que hacemos en Winchun es crearte un plan, un plan estratégico de combate, más que defensa personal que no nos gusta utilizar ese término, te genera un plan digamos, de autoprotección o de combate antes que otros estilos. Técnicamente es, es simple, es muy rico, pero es un sistema sencillo, es simple, es muy lógico y cuando, cuando lo entiendes realmente puedes llegar a a entender cómo desde el principio hasta el fin de un combate, por qué se realiza, por qué surge. Entonces, para, para la aplicación al combate o defensa personal mal llamado para nosotros, para mí fue un sistema muy eficiente que me ayudó muchísimo. Trabajé durante muchos años en, en puertas de discoteca y lo que realmente me ayudó de todo lo que aprendí en esos años fue fue Wing Chun. Entonces, como que realmente funciona y le estoy devolviendo el Winchun lo que, me, lo que me dio su día. Entonces lo recomiendo 100% el Winchun para, para aprender a, a defenderse. Lo es un sistema muy, muy eficiente. Siempre y cuando se entienda bien el sistema. Es que a veces está mal comprendido. Y viene mucha gente preguntándote si se puede defender con este sistema. Bueno, aquí es, la academia principalmente es de, es de Winchun. Es un referente en la Comunidad Valenciana de Winchun. Entonces el 99% de la gente que viene aquí Vienen sabiendo ya que lo que quiere hacer es, es Winchun. No vienen preguntando qué actividades hacemos, sino casi todo el mundo viene preguntando por pues, Winchun. Pero me hacen esa pregunta y le vuelvo a responder lo mismo. Que no creemos en el concepto de defensa personal como tal, sino que aquí van a aprender a, a ganar en lugar de a luchar. La, la, la, el, uno de los lemas de la escuela es eso, es Don't fight, win. Entonces no es aprender a defenderte, sino aprender a, a ganar en un enfrentamiento. A veces se gana, a veces no. Pero el concepto de esta escuela no se enseña como tal a defenderte, sino el combate en toda su, su extensión. Y cual, una de las partes del combate es pues, la, la autodefensa, ¿no? la defensa personal. Pero no nos limitamos a aprender a defenderte, sino en el, la amplia extensión de la palabra a, a luchar. Pues sí viene, afortunadamente viene casi todas las semanas, todos los meses viene gente nueva, está entrando gente constantemente. Y sí, la verdad es que sí, viene mucha gente con esas inquietudes, preguntando si pueden aprender a, a defenderse con el winchon. ¿Cómo clasificarías en categorías las artes marciales y qué arte marcial recomendarías para nuestra profesión, para los detectives? Perfecto. Si me has hecho esta pregunta hace años, te diría que existen artes de marciales deportivas, sistemas de combate enfocados a la calle, en fin, habría una amplia gama de... una amplia diferenciación de sistemas. A día de hoy, que mi forma de pensar ha cambiado mucho, te diría que para mí solo hay dos tipos de artes marciales, los que funcionan y los que no funcionan. Los que funcionan tienen cosas en común, características muy concretas, muy repetitivas y los que fun no funcionan entiendo que tendrán cosas también en común, pero no nos interesan. Entonces dividiría en dos, los sistemas marciales que funcionan, independientemente del campo en el que trabajen y los sistemas marciales que por tradición, por cultura, buscan otras ideas, pero no están buscando un enfoque realista a la atención. ¿Por qué Winchun para vosotros? Pues principalmente por lo que te comentaba, de que es un sistema estratégico de combate. Tiene un amplio sistema previo al aprendizaje de las técnicas en el cual tú te creas un autoplan de protección antes de empezar a aprender la primera técnica. Tienes un plan, un plan de actuación. Luego es un sistema muy, muy instintivo, muy intuitivo, muy natural. Biomecánicamente es muy sencillo de, de ejecutar. Y yo siempre lo digo, no recomiendo el Wing Chun porque ya hago Wing Chun, sino recomiendo. Hago Winchun porque es el arte marcial que siempre quise encontrar y el día que lo encontré decidí que iba a dedicar mi vida a esto. ¿Y por qué has elegido el resto de estilos de artes marciales para completar tu Winchun? Perfecto, vale, Winchun como todos los sistemas de combate, aquí somos muy francos cuando alguien viene a preguntar. Winchun para mí es mi sistema madre, es el, el que dedico mayor parte de, de mi entrenamiento, pero como todo en esta vida tiene carencias. Pues no hay ningún sistema perfecto, entonces, depende del enfoque que le quieras dar al sistema te servirá uno, te servirá otro como lo que buscamos aquí es eficiencia ante todo, Wing Chun tiene ciertas lagunas en ciertas distancias es normal, se centran en, en algo muy concreto, entonces en la parte de mano vacía lo que buscamos lucha en pie el Wing Chun para mí es perfecto, pero el tema de armas se trabaja digamos, al final del sistema y nos trabaja de una manera eficiente como el combate. Entonces tenemos un sistema que nos aporta esa parte de armas, como es la Escrima, ya sea que yo, que yo vaya armado mi oponente vaya armado, y luego en el tema de la lucha en el suelo, Wing Chun tiene técnicas de suelo, pero no está tan especializado como un sistema únicamente de suelo. Entonces, digamos, siempre lo digo, tenemos Wing Chun como pirámide principal en el cual aprendes a defenderte de una manera eficiente en pie, lucha en pie, si tu enemigo tiene armas o tú tienes cualquier objeto que puedes utilizar como un arma, automáticamente pasaríamos a la Escrima y si el, el combate se desarrolla en el suelo, pasamos a, a lucha en el suelo, pero siempre respetando, es lo bueno del Wing Chun. para nosotros, respetando los patrones del Wing Chun, la biomecánica del Wing Chun y el plan de, de estudio del Wing Chun. Sobre esos pilares, digamos, desarrollamos todo el sistema completo con Escrima y con, y con lucha en el suelo. ¿Y enseñas el mismo sistema a un civil que a un policía o un militar, por ejemplo? No, no, es bastante, es bastante diferente. Tenemos un apartado concreto para, para policías y para militares y va a depender sobre todo de muchas veces de la normativa del país vigente. En mismo, en ser un policía en España que está bastante limitado, para un civil siempre es seguridad, es salir nervioso de la situación, para un policía es diferente porque no puede hacer uso de la fuerza, y un militar, dependiendo del contexto, si está en una misión en el extranjero, cambiaría completamente. El sistema es el mismo, pero si eres policía tienes que estar de acuerdo a la ley, incluso si eres civil también. Si eres militar va a depender un poco dónde estés. Entonces, el uso de las herramientas que trabajamos dentro del mismo programa suelen variar bastante, son diferentes. Nos gustaría saber qué proyecto tienes a corto, medio y largo plazo en relación con la seguridad y las artes marciales. Cuéntanos. A corto plazo mantener la, la Academia después de todo lo que vino de, del COVID, que fue, para nosotros fue muy duro. Somos bastantes meses cerrados, en la Comunidad Valenciana pegó bastante fuerte, más que en otras comunidades, tuvimos dos cierres importantes, estamos rebondando. Entonces, a corto plazo, a, a, a, a día de hoy presente, es poder mantener la Academia, que por suerte parece que, que no va a haber ningún problema. A medio plazo tenemos un proyecto independiente de, de Taos, donde el Winchun y Taos están muy presentes, pero es independiente, que es completamente de seguridad a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Trabajo en Medio Oriente, trabajo en Sudamérica, proyectos con, con militares, tema de formaciones, espionaje, contraespionaje, armas de filo, armas blancas, armas de fuego, en fin, un proyecto bastante interesante, sería a medio y largo plazo vamos a poner nuestra energía en en ese proyecto. O sea, es un proyecto ya grande. Sí, un proyecto con expectativas muy muy grandes que esperemos que, que antes que a largo a medio plazo empiece a, a dar fruto, sí, sí, ¿Cómo crees que influyen las artes marciales en el carácter de una persona? Vale, muy bien, dependiendo quizás, lo más importante sea a qué edad empiezas a, a practicar artes marciales, es decir, si, si creces con las artes marciales o, o forman parte de tu vida a una edad avanzada, ¿no? Hay gente que viene ya de, con una edad más adulta y le, le influye de una manera y si te crías con ellas posiblemente te, te influya de otra. Pero sí que es verdad que las artes marciales tienen un punto místico importante, que te forjan un carácter, un carácter diferente. A, entre artistas marciales entendemos qué ocurre, no cuando te juntas con artistas marciales ves que el carácter es, es similar, depende de tus vivencias personales, evidentemente, pero sí, es una cultura de, de sacrificio de mucho esfuerzo, de conseguir todo a base de trabajo, que no se regala absolutamente nada, de superación diaria, tanto de méritos deportivos como recuperarte de lesiones, seguir trabajando, proyectos, ilusiones que a veces, a veces se llegan, gente que cae por el camino, por desgracia. Entonces, forja un carácter... Para mí, ser un artista marcial es mucho más que practicar arte marcial de una academia, es, es una forma de vida, es una forma de entender la vida, es un artista marcial es una forma quizás un poco diferente a, de entender la vida de, de una persona que no sea artista marcial, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Sí que creo que, que te forja un carácter especial, sí. Sí, sobre esto que acabas de decir, yo por ejemplo estuve muchos años practicando taekwondo, igual que tú, que me ha recordado, y, y siempre todo el mundo que me pregunta les digo, es que de verdad que te influye en la personalidad. Si es que yo, desde los cinco años, claro, al final creces con una disciplina, con unas enseñanzas, que eso al final creces con eso. Así es. Y te, y te marca como persona. Correcto. Al principio de la entrevista nos has dicho que pensabas que no existía ningún modo expres para aprender a defenderse. Pero nos gustaría que nos enseñaras así en cinco minutillos alguna técnica básica. ¿Qué te parece? Vale, yo. Venga. Lo primero que vamos a hacer es crearte un, un plan, un plan de, de emergencia, ¿vale? entonces tenemos un plan para algo menos cuando lo van a agredir, ¿vale? Normalmente la gente peca de no saber qué hacer ante una agresión, ¿vale? ¿vale? La primera idea para nosotros es que quien te vaya a agredir es alguien más fuerte que tú, más agresivo que tú, mejor luchador que tú, con más, más fuerza, más rápido, porque si no, no sería tu enemigo, ¿vale? Entonces la idea romántica de las artes marciales, que el débil gana al fuerte... No es verdad, ¿vale? nos han dicho pero vamos a partir de que eso, por eso insistía en que la defensa personal no funciona, ¿vale? Entonces tenemos un, un serio problema cuando, cuando ocurre este tipo de cosas, ¿vale? ¿vale? Vale. Solo hay dos cosas que te van a salvar, dos cosas, y la tercera sería la, la suma de esas dos. Una cosa es la distancia, ¿vale? Si no te puedo tocar, no te puedo golpear, ¿vale? La segunda idea es que pongas algo entre tú y yo, una barrera, una barrera puede ser una silla, puede ser un bolso y si no tenemos nada tienen que ser tus manos, tus barreras naturales, perfecto. La tercera idea sería la suma de las dos, si dejas distancia entre tú y yo y colocas tus barreras naturales, cuando yo vaya a golpear tendré que avanzar hacia ti, ¿vale? Entonces tus barreras naturales impedirán el ataque y tu distancia hará que me tenga que acercar. ¿Vale? Cuando yo, una, un ataque es una, una invasión de tu espacio, entonces cuando yo avanzo hacia ti es cuando yo te voy a poder, te voy a poder atacar, si tú mantienes esa distancia, tengo que acercarme a ti para poder golpearte. Si mantienes la distancia y mantienes las barreras naturales, posiblemente choque con, con tus barreras. Entonces, el primer concepto que se enseña en Wing Chun es el que, que si el camino está libre, debes de avanzar. Ahora vamos a hablar sobre eso. Debes de avanzar cubierta y golpeando. Es decir, si hablamos de concepto de defensa personal, la, el único requisito para poder defenderte es que haya un ataque. Si no, no puedes defenderte. Si esperas a que yo ataque, Tienes que bloquear, pero posiblemente si tu enemigo es más fuerte, más grande, más agresivo, esto no sea suficiente, ¿vale? Entonces tú con tus barreras naturales aquí delante, estamos a una distancia en la que todavía no llego, ¿vale? No vamos a hacer ninguna técnica, sino como tú quieras hacerlo. Cuando tú ves que yo me acerco hacia ti, en lugar de esperar a que yo ataque y tener que defender, en cuanto tú, yo vaya por ti, tú vas a avanzar hacia mí y vas a golpearme, de manera que yo no espero recibir ese ataque por tu parte, ¿vale? A eso le llamamos en winchu una idea de la defensa agresiva. Es decir, no te defiendes como tal, sino que me atacas, atacas al ataque, ¿vale? vale. Entonces nosotros en Wing lo que hacemos es esto. Golpeamos con los puños aquí, como una especie de cuña, de manera que todo lo que pase por el centro lo vas a poder desviar. Y todo lo que venga por fuera, como la línea más corta entre dos puntos es una línea recta, cuando yo vaya por ti, si tú avanzas hacia mí, tú vas a poder golpear mientras que yo. ¿vale? Insisto, en el primer concepto, tu enemigo siempre es alguien más fuerte que tú, más grande. Entonces si me golpeas en un sitio en el cual puedo aguantar de golpe tampoco te va a funcionar ¿ves? el plan no, es sencillo pero no está no es mágico tiene su hace agua, ¿vale? si no lo hacemos bien entonces ¿dónde elegimos un centro de poder que le, le llevamos nosotros es sería la tráquea la tráquea sea fuerte o sea de, o sea débil esa persona es papel de fumar no importa tu tamaño en, en relación al otro simple, simplemente esto va a ser Va a ser complicado de poder aguantar, ¿vale? Entonces el concepto sería, como yo estoy, si yo estoy lejos de ti, no hay, no hay ningún problema, conforme yo me acerco, tú mantienes esa distancia y levantas tus manos para que yo, si quiero intentar cogerte o agarrarte o golpearte, eso esté delante de ti, ¿vale? En el momento en que yo avance, tú avanzarías con un paso y golpearías mínimo entre 3 y 5 veces en el mismo sitio para intentar causar el máximo daño posible. Pero lo importante de todo esto, más que la técnica, sería que aproveches el momento en el, que, en el cual yo avanza hacia ti, el momento en que yo todavía no he golpeado que pienso que tú vas a defenderte, en ese momento atacarías, entonces no estás aprendiendo a defenderte si no estás aprendiendo a atacar al vale. ataque, perfecto, o esa sería la mejor idea que te puedo dar en cuestión de 5 minutos ¿vale? entonces cuando yo estoy aquí y voy a por ti tú avanzas y me golpeas vale. Avanzaría eso, y golpearías, perfecto vale. muy bien, de manera que si yo vuelvo a por ti a agarrarte, a golpearte, cuando yo voy a cerrar tu distancia tú avanzas rápidamente y golpeas perfecto, de manera que estás impidiendo que te ataque porque no permites que que estás atacando vale. antes de que te ataque, vale 5 minutos más o menos lo que te puedo lo que te hacer qué guay, Muchas muchísimas pues gracias. gracias a ti, encantado, te deseamos toda la suerte del mundo muchísimas gracias. proyectos que nos has contado sí muchas gracias, y nada y que resurja el gimnasio Seguro lo que, que es posible sí. y, y nada fantástico, un placer, nos alegramos de hablar contigo igualmente, muchas gracias como habéis podido comprobar, el practicar artes marciales no solo nos va a aportar seguridad física en nuestro trabajo como investigadores, sino que además la disciplina, la concentración y la constancia que forman parte de este entrenamiento nos van a ayudar a mejorar nuestro bienestar mental. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis la manita hacia arriba, suscribíos a nuestro canal de YouTube y si queréis ampliar más sobre este tema u otros, no olvidéis visitar la sección noticias de nuestra página web. Y ya sabéis que la realidad siempre supera a la ficción. ¡Chao!